Fue apresado este viernes un joven acusado de matar a su padre de una estocada hecho ocurrido en el municipio de pimentel provincia duarte el agresor fue identificado como jonathan corona alias chichi de 23 años de edad acusado de cegar la vida a su padre josé lucía corona díaz alias lila de 48 años no, no no prefiero hablar de eso. ¿Pero ¿no? tenido problemas anteriormente ustedes? Sí, anteriormente sí. Ajá, ¿Por qué problemas? ¿Eh? ¿Por qué los problemas? No, no voy a hablar de eso. ¿no? ¿Te sientes arrepentido? ¿Eh? ¿Te sientes arrepentido? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por un lado, por un lado está, está, está mal hecho? Sí, pero... Eh, yo, imagínate la provocación... ¿Es eh, eh, eh, parte del fracaso también? Eh, claro. ¿Eh, fue el que lo provocó? 23. Según datos preliminares, el hecho se produce en medio de una discusión en la residencia de estos por una corrección hecha del padre a su hijo. Luego de ser trasladado hasta aquí al Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en San Francisco de Macorís en las próximas horas, será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, reportó Joanny Paulino.